La enviaron para el 15 de agosto. ¿Cómo es? Abatida, pero quiero que se haga justicia porque mi hijo era un hijo trabajador, trabajador porque él dice que era trabajador y que lo mató en defensa propia pero uno uno que se arme y, y coja dos armas coja un pie y coja y coja un, una brisa y se traiga con decir los muertos a matar lo que sale entonces cuando iba haciendo a la calle salió por otra talar quiere decir que eso no fue ninguna defensa propia que ahí salió después de matar y él había dicho que lo iba a matar ¿Cuál es el nombre de su hijo? Jesús Concepción ¿sí? Inglaterra sí. ¿Para cuándo las reenviaron? Para el 15 de, de... de... agosto Porque lo que él cometió, cualquiera lo comete porque nadie va a matar. y yo estoy conforme a lo que yo hago. ¿Cómo es la relación de su hijo y él? Ah, no, un comportamiento que lo único de es trabajar Eso es lo que yo le he enseñado a mis hijos, trabajar sí, hay una versión de que fue en defensa propia ¿Qué fue lo que pasó? Eh, él, él lo atacó a machetazo, ¿Quién eh, atacó a quién? El muerto. atacó a Machetazo. Y él le decía, es mi cuñado, yo no quiero problemas contigo. Pero cuando él se vio ya, le tiró una sola puñalada, se lo quitó de encima porque él era un asesino, él había matado a otro. Entonces como él tenía ese conocimiento, no se iba a dejar matar, ya él que vio que pues no podía con él. Y él se defendió. La reenviaron para el 15 de agosto. ¿Cómo, es, ¿Cómo se sienten ustedes ante el proceso que están viviendo? Yo me siento abatida, pero quiero que se haga justicia, porque mi hijo era un hijo trabajador. trabajador porque él dice que era trabajador y que lo mató en defensa propia. Pero uno, uno que se y arme, y, y coja dos armas, coja un piecado y coja, y coja un, una bricha, y que, que se traiga con los muertos a matar, que sale. Entonces, cuando iba haciendo la carrera, salió por el carrera del 17. Quiere decir que eso no fue ninguna indefensa propia. Ahí salió dispuesta de a matarla Y ella dijo que lo iba a matar. ¿Cuál es el, cuál es el nombre de su hijo? Jesús su concesión en ¿Para cuándo la reenviaron? Para el 15 de agosto. 15 de agosto. Porque lo que él cometió, cualquiera lo comete, porque nadie va a matar. Y yo estoy conforme a lo que yo hago.